Eh, no hay control de verificación o de control de inspección vehicular. No, no circularía ninguno. Si no, nos dicen que no circularía ninguno. Pero bueno, nos explicaban, tienen razón. Al, al estar aquí en la isla y en la, rodeados por mar, pues ese humo se va para México inmediatamente. video de los carros vamos a poner a prueba mi sapiencia de carros no eso si sí no los conozco pero miren los carros que hay aquí todos los carros que hay son de los 50s que fue cuando les hicieron el bloqueo de repente uno que otro de los 60 ah, y, y los más nuevos o los que son más comunes nuevos o los que hay muchos son rusos Gorbachev les mandaba coches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 pero pues hay otros coches, como ese que va ahí, pues, posiblemente alguien lo pudo haber importado, ese era un Jetta, en México se llama Jetta, aquí tenemos otro almendrón, así les decimos en México estos, los almendrones, y esos son chinos, resulta que últimamente China ha apoyado mucho a, a Cuba, y está mandando, a ver vemos un autobús, ese es el Fiat, el Fiat polaco,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 placas azules, vamos a ver a ver si me da el zoom hasta allá esos son los que están ahí, tienen placas azules cuando son placas que tienen algo azul, ahí se alcanza a ver son placas del gobierno, ese autobús que pasó chino esos son placas del gobierno, ¿De del aquí? estado entonces esas placas son quieren decir que son coches del estado entonces son coches que el estado adquiere y los suba a renda eh, aquí los taxistas lo que hacen es subarrendar los coches, le pagan al gobierno un Firulais mensual por tener, tener el coche. Ahí va otro Ahí va, Fiat. Fiat, ese es otro Fiat. ¿Para qué los usaban? ¿Nos explicaron? Ah, un, un, uno de nuestros guías taxistas nos explicó que los Fiat...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 eh, no hay control de verificación o de control de inspección vehicular. No circularía ninguno. Si no, nos dicen que no circularía ninguno. Pero bueno, nos explicaban, tienen razón. Al, al estar aquí en la isla y la, rodeados por mar, pues ese humo se va para México inmediatamente. Ahí está otro. Ahí está otro Fiat. Es el que le gustó a Maris. Y eso que va pasando allá al fondo es un Coco Taxi. Los Coco Taxis son motos de... Yo no he visto eléctricas, son motos, motos de, de, sí, gasolina. Sí, de gasolina. Y esas son las mototaxis. Y por último, de transporte están los bicitaxi, que es el que está ahí atrás. Allá tenemos el coco taxi, el bicitaxi. Y los taxis también, bueno, están esos, los taxis amarillos, que son como los modernos. Y los taxis, allá tenemos un sitio de taxis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 Ese es un Coco Taxi Vamos a seguir grabando aquí uno que otro auto Unos minutitos a ver qué vemos Estos son los famosos autobuses chinos Los guaguas que lo llevan aquí Otro dato eh, No hay autos americanos Por lo mismo del bloqueo Están como, como prohibidos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 Hay unos camiones rusos que ya no he visto, eh, cuando llegamos vi unos camiones rusos muy, muy chéveres, así como de los 50 cincuentas, parecen como de la, de la guerra. Este hotel no tiene internet, pero si sí tiene telégrafo, pueden mandar cartas a cualquier parte del mundo sin usar internet. Un pequeño detalle este que me llamó mucho la atención aquí en Osaka, está bien interesante. Chequen las placas, ya las placas aquí personas. Ya son electrónicas o oh, de pantallita.